clase de hoy, tenemos una clase enfocada a mejorar nuestra digestión. Vamos a tener algunos movimientos y posturas que regulen el tránsito intestinal a través de torsiones, a través de estiramientos y de ciertas posturas específicas para esta situación. Es muy importante que sepas que en una sesión, Vas a ver beneficios pero también es importante que lo hagas de forma frecuente Puedes tomar esta sesión las veces que lo requieras Como algo que se haga un hábito para ti, como algo regular Y además también mejorando algunos hábitos Incluso alimenticios Muy bien, entonces vamos a comenzar vamos a cerrar nuestros ojos, a colocar nuestras manos sobre el corazón, ve relajando tu mente, tu cuerpo, para enfocar esta práctica al objetivo que tenemos en este momento, cerrando nuestros ojos con la espalda derechita y sentado, sentado de la forma más cómoda que puedas Vamos a comenzar nuestra clase con el mantra OM oh. Para eso inhalo oh. Inhalo por nariz Y exhalo lentamente por nariz Vamos a comenzar moviendo nuestro abdomen para ir incorporando este propósito de la clase, para ir facilitando el movimiento de nuestro abdomen y vamos a hacer respiraciones contrayendo nuestro abdomen y relajándolo, respira primero suavemente, y exhala suavemente podemos colocar nuestras manos con las palmas viendo hacia el cielo y ahora lentamente voy a inhalar y al exhalar vas a contraer tu abdomen vas a sentir como el ombligo va hacia adentro y hacia tu columna inhalas, relajas el abdomen Exhalas, contraes, mantienes ahí la respiración Mantienes el aire Y lentamente vuelves a inhalar Exhalas Como si vaciaras todo tu abdomen y haces fuerza desde el centro Inhalas nuevamente exhalas inhalas exhalas inhalas suavemente vamos abriendo nuestros ojos para saludarnos en este día y comenzar y poco a poco vamos a comenzar con nuestro calentamiento del día de hoy. Así como estás sentada, sentado en postura de su casa. puedes dejar tus piernas flexionadas o incluso puedes estirarlas hacia el frente. Ya que estés cómoda, vamos a comenzar haciendo torsiones hacia atrás. Para ir cumpliendo con este objetivo de movilizar nuestro intestino y observando y dejando toda esa energía en la zona del centro del cuerpo. Voy a inhalar, elevo brazos hacia el cielo. Exhalo, llevo mano izquierda, rodilla derecha. Mano derecha hacia atrás. Inhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo, regreso. Y ahora lentamente voy al centro. Inhalo, subo brazos hacia el cielo. Exhalo, llevo mano derecha, rodilla izquierda, mano izquierda atrás. Procura que tu columna vertebral esté estirada y ve ligeramente hacia atrás. Inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, vamos al centro, nuevamente inhalo, brazos hacia arriba, estiro por completo el torso, exhalo, mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha atrás y observa esta torsión desde la base de la columna hasta la cabeza observa las sensaciones en tu abdomen ahí respiras unos momentos por nariz y regresas al centro nuevamente inhalas hacia arriba exhalas mano derecha rodilla izquierda mano izquierda atrás inhalo exhalo muy lentamente Permaneces unos momentos respirando en esa torsión y regresamos hacia el frente. Vamos a hacer movimientos de vaca-gato desde nuestra posición. Inhalo hacia el frente, abro el pecho. Exhalo, meto el ombligo, columna va hacia atrás. Mirada hacia abajo. Inhalo, abro el pecho. Exhalo, contraigo Inhalo, abro el pecho Exhalo, contraigo Voy a llevar mi cabeza hacia adelante y hacia atrás Inhalo cuando voy hacia atrás Exhalo cuando voy hacia adelante Inhalo, exhalo Y ahora lentamente Vamos a colocarnos en cuatro puntos, manos sobre el piso alineadas con hombros y rodillas alineadas con cadera. Inhalo, veo hacia el frente, exhalo, contraigo nuevamente en gato. Inhalo, activo dedos de los pies, pecho hacia el piso y mirada hacia el frente, exhalo, contraigo mirada hacia mi abdomen, inhalo nuevamente en vaca, exhalo, contraigo, voy a activar suavemente dedos de los pies y coloco manos bien fijas sobre el piso, voy a llevar el peso de la cadera hacia atrás, flexionando las rodillas voy hacia Adho Mukha Svanasana o perro viendo abajo. Voy a tratar de flexionar las rodillas uniendo los muslos con el abdomen, percibiendo y presionando el abdomen para facilitar el movimiento. Inhalo, exhalo, bajo en cuatro puntos. Inhalo nuevamente, subo hacia Adho Mukha Shvanasana, presiono los muslos con el abdomen y bajo a cuatro puntos inhalo nuevamente voy hacia perro mirando abajo exhalo bajo hacia cuatro puntos muy bien, desde cuatro puntos vuelvo a subir hacia Adho Mukha Shvanasana. miro hacia enfrente en medio de las manos y llevo pierna derecha en medio de manos desde ahí, lentamente, voy a verificar que mi rodilla de enfrente esté alineada con el tobillo. Voy a subir brazos hacia el cielo en Anjane Yasana. estiro por completo el centro de mi cuerpo hasta las manos. Al exhalar llevo codo izquierdo por afuera de pierna derecha y junto manos en Namaste. Y observo las sensaciones de esta torsión desde el abdomen, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, voy hacia el frente, lentamente voy hacia postura del corredor, llevo pierna derecha atrás, estiro Adho Mukha veo hacia el frente, llevo pie izquierdo en medio de manos, me acomodo y subo brazos hacia el cielo, me estiro por completo, inhalo, ahora lentamente voy a llevar codo derecho por afuera de mudo izquierdo, mano izquierda encima de mano derecha en Namaste Mudra y ahí inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y lentamente regreso al centro, poco a poco llevo manos hacia el piso, activo pierna derecha en postura del corredor, y llevo pie izquierdo atrás, Adho Mukha Svanasana, Lentamente voy a caminar con mis manos hacia mis pies, dejo caer por completo los brazos relajados hacia el piso, como si mi cabeza se jalara con la fuerza del suelo, en postura de Uttanasana, voy a tomarme de mis codos o antebrazos y me voy a mecer hacia un lado y otro, con el flujo natural de mi cuerpo, dejo caer la cabeza, los brazos, los hombros, lentamente desde ahí, profundizo, voy a tratar de tomar mis pantorrillas, aunque flexione ligeramente las rodillas y profundizo, inhalo, exhalo. Lentamente Voy a elevar mi cuerpo poco a poco Lo último que sube es la cabeza Y desde ahí en postura de Tadasana Voy a separar el compás de mis pies Abriendo los pies hacia afuera Y los talones se ven entre sí Voy a ir hacia postura de Malasana o postura de Guirnalda y si esta postura es un poco intensa para mi práctica para el tiempo de práctica que tengo puedo simplemente hacer fuerza desde mis piernas y mis brazos quedándome en el nivel que yo necesite o que me sienta más cómoda más cómodo entonces vamos a comenzar flexionando nuestras rodillas y vamos bajando poco a poco hacia el piso hasta donde te sientas cómoda recuerda que la práctica se adapta a lo que tú necesitas en este momento no al revés entre más arriba estés vas a sentir más fuerza en las piernas pero no pasa nada estamos trabajando también desde nuestro centro y me quedo ahí a la altura que yo haya quedado, inhalo, exhalo, dejo caer todo el peso de mi cuerpo hacia abajo, observando como la zona del abdomen se va aligerando, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, lentamente si ya estoy en un nivel muy abajo del piso puedo simplemente sentarme y si estoy más arriba puedo juntar un poquito más el compás de mis pies ir hacia utanasana ir hacia cuatro puntos y después sentarme completamente en el piso con piernas estiradas vamos a hacer una post postura de fuerza de mucha tensión o fuerza desde el centro del abdomen, vamos a darle mucho énfasis al trabajo de nuestros intestinos, al trabajo abdominal, en la postura de navasana o barco, desde esta postura vamos a acomodarnos con la espalda derechita. Aquí tenemos varias opciones, podemos bajar nuestros, nuestras manos hacia el piso con los brazos estirados e ir poco a poco subiendo las piernas una por una, pueden mantenerse flexionadas con los pies viendo hacia el frente. Si sientes que puedes ir un poquito más, puedes ir estirando las piernas hacia el cielo. Y si sientes también que es cómodo, puedes separar las manos del piso y las manos ven hacia el frente. En cualquiera de las tres opciones, estás haciendo el trabajo adecuado para esta postura. Y me quedo ahí, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Bajo plantas de los pies y abrazo mis piernas. Descanso un momento, observo las sensaciones de mi cuerpo, observo la energía de mi mente y me centro en el abdomen. Y ahora, lentamente, voy a volver a subir mis piernas y con mucha fuerza de abdomen, voy a llevar manos juntas. Y voy a hacer una torsión hacia la derecha, hacia la izquierda, sin mover las piernas, derecha y izquierda. Voy al centro nuevamente bajo plantas de los pies y estiro por completo las piernas. Lentamente voy puedo flexionar ligeramente las piernas rodillas y voy a plegarme hacia el frente abrazando plantas de los pies, y me quedo ahí cinco respiraciones, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Lentamente voy subiendo con espalda curva, lo último que sube es la cabeza. Desde ahí voy a colocar mi pie derecho al lado del muslo izquierdo. Poco a poco voy a abrazar con mano izquierda, pierna derecha y la mano derecha va hacia atrás. Respiro profundamente observo hacia un punto fijo y lentamente regreso hacia el frente estiro pierna derecha, flexiono pierna izquierda, pie a, al piso, pie izquierdo fijo en el suelo y ahora con mano derecha abrazo, pierna izquierda y mano izquierda atrás La mirada por encima del hombro izquierdo respiro profundamente ahí inhalo, exhalo inhalo, exhalo, regreso al frente, estiro pierna izquierda voy a abrir el compás de mis pies hasta donde pueda y poco a poco voy a tratar de caminar con mis manos y brazos estirados hacia el frente hasta donde pueda llegar mi cuerpo en este momento me quedo ahí tres respiraciones, inhalo, exhalo inhalo, exhalo inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. lentamente caminan mis manos hacia mí cierro piernas y voy a prepararme para acostarme por completo en el piso desde el piso voy a subir mis piernas hacia arriba, piernas estiradas y con ayuda de mis manos voy a impulsarme hacia atrás tomando las lumbares con mis manos hacia postura de arado o asana. Si esta postura es un poco intensa en este momento, puedes quedarte con las piernas estiradas hacia arriba o poco a poco intentar ir hacia atrás o incluso ayudarte de una pared. Si tus pies no llegan completamente al piso, puedes flexionar las rodillas, puedes ayudarte de que tus pies vayan caminando poco a poco hacia ti en una pared y ahí nos quedamos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, regreso vértebra por vértebra, abrazo mis rodillas, mis piernas y me voy a mecer en apanasa, vas a darle un masaje a tu columna vertebral, vas a poner los muslos sobre el abdomen, observando ese trabajo en esa zona, esa energía, vamos poco a poco ayudándole al centro de nuestro cuerpo a que trabaje de una mejor forma, de una forma más eficiente y relajada, y ahora simplemente bajamos plantas de los pies al piso, vamos a estirar nuestros brazos y vamos a llevar palmas hacia el cielo, Vamos a dejar caer las rodillas hacia el lado derecho y la mirada hacia el lado izquierdo. Permítete sentir esta torsión desde el piso, desde la columna hasta la cabeza. Y lentamente vamos hacia el otro lado, las rodillas caen hacia el lado contrario y la mirada hacia el lado contrario de las rodillas. Lentamente regresamos hacia el centro, estiramos por completo nuestras piernas, nuestros brazos, dejamos caer la cabeza. Las palmas de las manos ven hacia el cielo. Y en esta postura de Shavasana podemos relajarnos lentamente. Si tienes en casa algún cojín que tenga un poco más de peso... Incluso un cojín que tenga semillitas por dentro o incluso podemos poner algún cojín un poquito más pesado o algo que puedas poner sobre tu abdomen que te permita recordar y sentir esa energía y además ayudar a contraer el abdomen, puedes colocarlo en esta postura de Shavasana si no lo tienes es opcional, no pasa nada puedes hacerlo sin este elemento y nos vamos a quedar ahí unos momentos en silencio percibiendo la energía en el centro del cuerpo visualizando como aquello que no necesitamos y como aquellos desechos que vamos acumulando desde la zona del abdomen van lentamente hacia afuera, en cada exhalación visualiza como el centro de tu cuerpo va funcionando, va liberando y nos quedamos ahí simplemente conectadas y conectados con nuestro cuerpo, Respira suavemente, no olvides respirar por nariz y percibe simplemente como el abdomen al inhalar va hacia arriba empujando ese cojino, ese peso y al exhalar lo llevamos hacia la columna vertebral. Sin abrir tus ojos vamos despertando nuestro cuerpo abriendo y cerrando manos, girando tobillos, girando muñecas, nos vamos a ir hacia postura fetal, del lado más cómodo para ti, y muy lentamente nos vamos incorporando nuevamente en postura de su casa, con manos juntas hacia el pecho, Tratamos de mantener nuestros ojos cerrados antes de finalizar esta práctica y agradecemos a nuestro cuerpo por permitir trabajar en él, por permitir observarlo y por permitirnos dar esta oportunidad en esta sesión para poder ir lentamente mejorando cada aspecto de nuestro cuerpo, tanto físico como sutil. Desde esta postura, manos juntas hacia el pecho, vamos a despedirnos con el mantra Om Shanti. Para eso inhalo, Om Shanti, Shanti, Shanti, y vamos abriendo nuestros ojos. Muy bien, me dio mucho gusto que hayas estado en esta práctica, espero que te sea de utilidad y que la hagas constantemente para que puedas ver los beneficios y te espero en la próxima clase. Muchas gracias por estar. Namaste.